Mucha confusión en la población, Mucha. definitivamente. Unos dicen, ¿qué es esto que está proponiendo el gobierno? Se han pronunciado algunos políticos de la oposición respecto al decreto número 4850, que permite la migración de profesionales independientes del IUE al RCIVA y no establece cobro de impuestos a plataformas de transmisión, entonces esto claro, genera susceptibilidad pero por eso está aquí con nosotros el viceministro de política tributaria, Johnny Morales a quien le agradecemos nuevamente su presencia en nuestros estudios no, ¿Cómo sí está no viceministro? Importa. Gracias por estos minutos No, a ustedes, que Siempre se da tiempo Sí, sí, siempre, sobre todo es soy un servidor público, estamos al servicio de la sociedad y, por todo, tenemos que transmitir a la sociedad lo que estamos haciendo como gobierno y qué es lo que pretendemos con alguna política que vamos lanzando, ¿no? ¿Por qué cree usted que esto ha traído tanta confusión en la, po en la población? Como le decía, unos a favor, otros en contra. ¿Sí? Mira, nosotros eh, vemos que nacen estas estas tergiversaciones, estas malinterpretaciones de manera muy muy como decía, muy forzadas, ¿no? ¿verdad? Nacen en días previos y en un escenario donde hay un conflicto político, teníamos la derivación de una aprehensión de un, una ex, de una autoridad de gubernamental departamental en Santa Cruz y si ustedes revisan la prensa nace nacen esas, esas malinterpretaciones. ...y muy forzadas que nosotros como gobierno... ...tenemos que desmentirlas o aclararlas... ...esto en beneficio de la población que nos está viendo... ...porque es la persona que, la persona que está viéndonos... ...la que está entrando en incertidumbre, en zozobra... ...y está eh, creyendo que, que genera malestar... ...por parte de algunos analistas y eh, políticos... ...que pretenden eh, no, eh, no tomar de sorpresa a la población... ...y que bueno, hay que aclararlas... ...yo quiero comentarles, mira. Partamos del contexto. El año pasado no es en el decreto, básicamente, porque con un decreto no podemos crear impuestos, no podemos bajar, bajar la tasa o pretender algo, un tema, un tema, sino tiene que ser una norma con rango de ley la que tiene que determinar la creación de un impuesto. ¿no? Cualquier creación de un impuesto tiene que pasar por la asamblea. ¿no? Nosotros el año pasado establecimos, sacamos una ley, la ley 1448, por la cual trasladamos del de régimen de tributación del impuesto a las utilidades de, de, de empresas a las profesionales independientes. Es decir, ustedes deben tener algún colega, comunicador que desarrolle una actividad independiente, abogados, contadores, arquitectos, ingenieros desarrollan sus actividades independiente, independientemente... ...y que hasta el año pasado, Casimira Ramón... Sí. ...pagaban como si fuese una empresa. Por eso decían, pagaban el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿no? Terminaba fin de año... Y bueno, tenían que hacer su declaración, cuánto de ingreso han tenido, cuánto de gasto, la actividad que han generado y sobre esa actividad tenían que pagar, imposar el 25% a favor del fisco. Eso sucedía hasta el año pasado, ¿verdad? Sí. ¿no? De profesionales independientes uno va por la calle, va por algún lugar, si uno se va por algún lugar donde hay eh, algún organismo gubernamental o un organismo de la, del sistema judicial, va a ver un montón de abogados, ¿no? Abogados, abogados, abogados que están ahí, por ahí metidos... De, de, bueno, dentistas. Dentistas. ¿no? Dentistas, y etcétera, ¿no? Un sinfín. Auditor, Ahora, financiero. Auditores financieros. Auditores, Ahora, ¿qué pasa? Esas personas los hemos sacado del IWE, ¿eh? y no es que los hemos librado de tributación, decían... Yo quiero, decían ellos, quiero tributar como una persona natural, porque en realidad soy una persona natural y no soy una empresa. Entonces los hemos trasladado y los hemos llevado a que tributen como una persona independiente, un profesional que desempeña su actividad en el sector público. Y ahora, si uno habla de que va a tributar de manera independiente, para que todos comprendamos, ¿eso significa en porcentaje cuánto? Mira, muy fácil. Los, esas personas van a tributar a partir de esta gestión, desde enero, y ahí está en el reglamento, a partir del 1 de enero, lo van a tributar en el egresivo ¿Qué, ¿Qué beneficios va a tener esa persona, ese abogado, ese dentista que me está viendo, ¿no? que va a tributar? Va a poder descargar cualquier facturita, cualquier facturita de compra que haga... ...y lo va a poder descargar... ...porque ahora va a declarar el ERSIVA, ...como hacemos el formulario 110... Como hacemos, ...y descargamos las facturitas cada mes... ...ese profesional va a también poder descargar... ...cualquier facturita. Es decir, si yo soy profesional independiente... ...y voy a comprar los útiles de mi hijo... Eh, ...a propósito de que ya se viene el año escolar... ...me puedo descargar. Sí. Antes no sí. se podía. Exactamente. Exactamente. And... tenía que ser relacionado... ...con el rubro al que pertenece. Muy buen ejemplo. Antes... Ese profesional compraba los útiles, la mochila, o iba a el fin de semana a, con la familia a un restaurante y se comía una comida y facturaba, claro. o iba al supermercado a comprar alimentos, ¿no? o a, finalmente pagaba la pensión de los hijos, ¿no? Pagaba la pensión de los hijos en el colegio, iba a querer descargar impuestos internos, decían, no, eso no cuenta porque claro, no está de... relacionado claro. a la actividad de, tu, de, tu, claro. de abogado, entonces... Eh, ¿no? No. Ahora, a partir de esta gestión Esos profesionales independientes Van a poder contribuir al Estado Primero, declarando ¿Qué interesa al Estado? Muchas veces ustedes me han preguntado Y en varios me decía La actividad, actividad económica ha pasado muy buena parte Desde la pandemia a una actividad informal ¿Qué queremos? que ahora los profesionales independientes vayan pidiendo facturas. Me parece fantástico. Entonces, Y, y, vamos ¿y el porcentaje a formalizar? que le preguntaba hace un momento depende de la no compra a, que realice... Exactamente, que, no voy a recaudar por, el, no por, por que, eh, los profesionales ah, independientes. Lo que voy a recaudar es por el IVA, porque ahora va a pedir facturas. Ahora está claro. ¿no? Perfecto. Es un elemento. Yo hago este contexto para que todos, sobre todo nuestra en población, entienda. Se ha estado hablando... ...que vamos a pretender cobrar con este, este reglamento, con este decreto 4850... ...Netflix, Spotify, vamos a querer cobrar por cualquier compra que hagamos Ni, por Internet... No es por el, claro, por ahí un televisor, te compraste un televisor... ...y nació un sí, me refiero... Una, una, sale, una, ahora sale un, un señor Espinosa, ¿no?... ...y señala que ahora vamos a cobrar por los inmuebles... Por la compra de inmuebles... ...por la compra de casas, cobra de, de, de... No hay tal cosa. No hay tal cosa, porque simplemente el decreto y la ley... ...lo que hace es decir... ...señor, usted es independiente... ...ya no va a tributar bajo el GUE... ...y ahora va a tributar bajo el... GUE". ¿Y esto se hace, perdón Ramón, no, no, en otros favor, países del mundo? Es decir, ¿esto es normal? Es, es, ¿Por qué no se lo hacía antes en Bolivia? Mira, en un sistema tributario en general... ...en aquí o en cualquier parte del mundo... Existen los impuestos a lo que son los ingresos, a las ah. ganancias oh. Si uno se va aquí al ladito, vaya a ser donde vaya, uno a Perú, se va a Chile, se va a Argentina Hay al impuesto a los ingresos, ¿no? Querido Juan Viceministro eh, No todos pagan impuestos en Bolivia sí. Y todos deberíamos pagar impuestos en el país, esa es la lógica, ¿verdad? ¿Tributaria? Es a nivel lógica. global, sí. muy bien los productores de coca no pagan impuestos. Los comerciantes informales del Eloy Salmón no pagan impuestos. Es decir, o todos o ninguno. ¿Me entiende usted el matiz? Sí, le entiendo. ¿Para cuándo vamos a universalizar el pago de impuestos? Porque hay algunos que son más iguales que otros ante la ley? Porque hay algunos que facturamos y otros que no? Y otros que tienen unas utilidades millonarias, ni siquiera responden al fisco por ello. A mí es lo que me llama la atención y soy absolutamente claro y diáfano, y creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión también. Sí, mira, el tema de, en, en, este, en nuestro país o en cualquier parte del mundo, realmente es muy difícil esta tarea de poder querer pretender cobrar impuestos, ¿no? Vámonos a un caso en España, ¿no? Podemos tener noticias de deportistas millonarios que engañan al fisco. No. Messi, Ronaldo, Shakira, siguen uh -huh. más lejos y Pite, más lejos. ya que estamos hablando de la misma familia. De La ¿oha? misma familia, o sea, oh. y te puedes trasladar a Estados Unidos en cualquier parte. Con ¿Esa, un es una Esa gente que no paga impuestos tiene procesos y en Estados Unidos van a la cárcel. En Estados Unidos tú puedes matar a alguien y tienes que demostrar tu inocencia, evidentemente que eh, no has matado o has matado se lo probará la justicia, pero si no pagas impuestos. ...vas en Cana... O sea, ...vas a la cárcel en Estados Unidos... ...en muchas economías... ...y te muchas. llames Donald Trump o, o Johnny... ...exactamente... ...Johnson... ¿no? ...cualquiera... <risa> ...independientemente... ...en vas en Cana... ...en muchas economías... ...en muchas naciones, ...el pagar... ...el no pagar impuestos... ...es mucho es que más es delito. gravoso... Delito. ...que otro delito... ...delito... ...es un delito mucho más grande... ...entonces... ...es un tema muy sensible... Muy, ...un tema que tiene que verse con la sociedad... ...hay que meter meterse todavía en el tema. Tenemos que trabajar mucho que en el que tema que de cultura Hay tributaria. que informarle Ay, a la gente, hay, no hay. porque a veces ahí fallamos y ahí empiezan estas... Uh, estas preocupaciones de la población, ¿no? Y explicarles en facilito, viceministro, como usted siempre nos dice también a nosotros en los temas económicos, hay que explicar en facilito. Y más aún si se habla de impuestos, ¿no? Porque, claro. claro, la gente dice, ¿y ahora qué hago? O sea, si me compro un inmueble, me van a eh, cobrar, pero usted aquí nos está aclarando no, que no es no. así. Usted nos da la palabra de que esto no va a ser así. Bueno. Bueno, mi, pers mi persona no, pero claro, es no, que no, no, no, es la autoridad y él es el que primero, conoce este decreto supremo pero exactamente, muy primero bien. que soy una autoridad un elemento que no lo puede subrayar, segundo Totalmente. no es mi palabra es la norma muy que bien. queda claro, el viceministro no está por encima de la norma ni en ninguna autoridad, ni él mismo tiene un decreto que es claro que es claro, que se tiene que estamos como les digo, y de manera muy facilita, llevando de un régimen de tributación empresarial que tenían los profesores independientes, los estamos llevando al ERC. A que tributen como un profesional que depende, en este caso, por ejemplo, de este canal. claro, O de una entidad pública, como yo. Dale un tratamiento igualitario. Este cambio no ha creado un impuesto nuevo, no ha creado nuevos hechos generadores, así que ahora por vender o comprar claro. alguna casa, tengamos que pagar impuestos. Eso no es aparte, ni mucho menos. Ya nos, nos ha quedado... otro impuesto. Exacto. Nos ha quedado claro. No, no. No. Exactamente. Exos, Pero era, era, bol, era importante, ¿no? esta, es importante esta aclaración. Porque se está creando un malestar, una zozobra, de manera intencionada, en nuestra queriendo, queriendo generar una zozobra. Y algo que es muy sensible, es que entremos en incertidumbre en nuestra sociedad. Cuando nuestra sociedad, nuestra población, nuestra gente entra en incertidumbre, es decir, en un miedo, el gobierno no lo va a querer. Realmente eso es un tema que difícilmente lo puede sacar. Por eso es importante que se transmita de manera clara y que nosotros como gobierno y como otras tengamos que desmentir aquellas versiones que salen de políticos que tienen una intención clara, política de querer en este elemento, y de analistas. ¿no? Como este señor Espinosa, que quiere meter un tema que no tiene nada ¿Qué que ver. ¿Quiere el con señor este? Espinosa? Por cierto, ya que lo ha aludido dos veces, tiene, sí, tiene lo, lo que nombre, pasa es ¿no? que lo, lo, lo entrevistaron ayer ah. en algún canal y hoy también en un medio, y queriendo pretender, es un analista que sí. era, una era, pero, por cierto, lo, era una ex autoridad del Banco Central, ah. con, con, ¿no? con, un, con afirmaciones totalmente terribles y con un desconocimiento, pero. Claro. La, y la información, seguramente lo vamos a estar volviendo a invitar, viceministro, para ampliar más aún acerca de este decreto supremo 4850. Hemos empezado con una parte chiquitita, pero hay mucho, mucho que contarle a la gente. Sí, siempre ¿no? en este contexto, ¿no? Claro que eh, sí. Hay que contar, hay que transmitir. Yo quiero aprovechar la, la, la, los medios y el canal. Mira, yo he traído aquí un datito que es muy importante que conozcan, ¿no?, nosotros como Amisión Tributaria, como Gobierno Nacional, impulsamos el tema de lo que son la recaudación tributaria y el año 2022 hemos acabado con un incremento en la recaudación tributaria del 19,7%. ¿Y creo 19. que La Paz se lleva a la flor? ¿Sigue la siendo paz, La Paz? La Paz es una de nuestras sí. principales plazas no, en el tema de pago de impuestos. ¿Por qué sí. es importante el pago de impuestos? Porque con esos impuestos que generamos, primero coparticipamos co con los municipios, gobernaciones, universidades. Eso va a venir yo para nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros sobrinos o parientes, primer elemento. Segundo elemento, tenemos que cubrir un sinfín, maestros, salud, educación, mm. seguridad. Entonces, es un tema muy importante, ese es un incremento muy importante en la recaudación, es una noticia muy buena y esperemos que este 2023 también vayamos en esta misma senda de un buen performance, una forma de decisión paulatina de la economía que hay que seguir trabajando con ese tema. A nadie le gusta conjugar el verbo pagar. Cobrar sí, es fantástico, pero pagar a nadie le gusta. ¿Verdad? Pero pagar impuestos es una obligación con el Estado. Total. ¿Eh? Es una obligación con el Estado. Y sigo pensando en que Todavía que tenemos que dar un pasito más adelante y universalizar el pago de impuestos a otros rubros de los cuales ya hemos hablado, que seguramente merecerán un tratamiento especial en otro, en otro espacio. ¿Le parece, John? Perfecto. Con mucho no gusto. A ustedes, gracias. Ha sido un gusto. Gracias, gracias y buenas tardes. Continuamos. Vámonos a...